Extendiendo el Amor Saludos Santo Uno Quiero compartir mi amor contigo y derramar sobre ti ternura y gratitud Yo me elevo contigo más allá de los límites imaginarios de esta tierra en la magnificencia de nuestro verdadero ser No hay nada que verdaderamente pueda detenernos o demorar la conciencia de nuestra unión. Estoy en meditación y en oración, y tú estás conmigo. Siento los latidos de nuestro corazón, la armonía de nuestro pensamiento, el fluir de nuestra alma. La llamada al hogar nos hace señas, y nosotros respondemos como el Movimiento Uno, la Marcha Única. Todo lo que tengo es tuyo. Nos has ofrecido tanta amabilidad e inocencia. Te experimento a ti y a tu ilimitado gozo, amor y paz. Con tus ojos llenos de esperanza, maravilla y asombro. Y yo estoy contigo. Las estrellas resplandecen brillantemente. Las olas se inclinan ante ti. Los ángeles se reúnen alrededor tuyo y el viento se convierte en el murmullo de una suave melodía conforme tú irradias en el amor. Me viene a la memoria la letra de una canción que proviene de ti eternamente en mi alma. Si me necesitas, llámame. Sin importar en dónde te encuentres, sin importar cuán lejos estés, solamente pronuncia mi nombre. Me apresuraré en llegar ahí. En esto puedes confiar y nunca preocuparte. Date cuenta que mi amor está vivo. David Hofmeister es como una semilla que solo necesita tu pensamiento para crecer. Así que si sientes la necesidad de compañía, por favor, cariño mío, permite que sea la mía. No hay montaña lo suficientemente elevada. No hay un valle lo suficientemente bajo. No hay lo suficientemente ancho, para mantenerme distante de ti. Jamás estás solo. Tú eres todo uno, y yo te amo eternamente. Con alegría desbordada, David.